Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Efectivamente voy a grabar otro videíto más. ¿Por qué? Porque tengo el MP4X, este McLaren, eh, y miren, me falta nada más esta última actualización. 190 monedas de oro es un montón, es un sablazo de moneditas, que obviamente si juegan Real Racing saben lo que cuesta juntar un par de moneditas. Y pues bueno, ya está completo, ya está totalmente equipado, y vamos a ver qué podemos hacer en esta serie exclusiva el tener el, el coche completamente equipado te da chance de participar en estas series exclusivas y no saben tengo muchísimos años tratando de llegar a esto y pues bueno aquí está esta serie vamos a ver qué contiene son 18 niveles eh, aquí tenemos algunas cosas de pues laguna seca eh, ese de resistencia de 24 horas yo creo que va a estar bueno eh, qué más hay por acá vamos a ver eh, suzuka indianapolis melbourne eh, monza también por supuesto están los contrarrelojes hay algunas cosas de eliminaciones vaya creo que pinta para, para hacer un buen un buen reto eh, les platico un poco este carro eh, que creo que es un coche conceptual no sé si realmente exista pero es una cosa muy muy padre porque tiene en, en teoría está diseñado con materiales que se auto restablecen eh, tengo entendido que fue diseñado por lo menos en la mesa de diseño como un coche que se autocura si choca y si demás y si protege al piloto y que tiene como pantallas en el en la en esta ventana en, en el vidrio que con el que ves eh, la pista entonces, pues bueno, vamos a vamos a tratar de hacer aunque sea una vuelta en la, la, el primer reto. No voy a activar ninguno de los, eh, de los asistentes. Tampoco le voy a poner aquí pinturas ni nada. Esto es eh, Laguna Seca, son cinco vueltas. Y vamos a ver qué tal se siente este carrito. estoy. Eh, estoy jugando sin los controles y sin ayudas. A ver qué tal le agarro el patín. Y. Pues parece, no sé, muy extraño, en otro coche ya me hubiera salido ahí en esa curva. Miren, 300 y pico de kilómetros por hora y bueno, obviamente ahí tuve que frenar un poco, ya le di su primer raspón. Vamos a hacer aquí un poquitillo de trampa, no salimos tantito de la curva y aquí vamos a ver si podemos rebasar a esos dos coches. Se siente muy bien, muy, muy, muy, muy bien, eh, casi parece que está como pegado a la pista. Pues es cosa de acostumbrarme, pero este, este reto se ve que va a estar bueno. Entonces esta curvita normalmente con este coche probablemente la puedo tomar sin frenar y aquí hay una curva también interesante y sí siempre freno un poco, pero miren casi primera vuelta todavía no termino la primera vuelta ya llegamos a sexto lugar muy bueno aquí me falta esta curva fácil y luego una curva un poco aguda hacia la izquierda y no dejo de chocarles. Tengo que aprender a no chocar a los demás coches, pero bueno, si este coche conceptual en verdad se autocura o se restablece o se restaura, pues no hay tanta bronca. Eh, muy, muy, muy buena experiencia de manejo. Y es raro decir eso porque en un juego, un juego de video, uy, ahí me salí tantito. En un juego de video es muy difícil hablar de inercia y de sentir el coche pero poniendo estos controles en prácticamente cero, creo que los tengo en uno o dos, no recuerdo ahorita, pero quitando todas las ayudas, te da una experiencia bastante decente. Ay, no, agarré muy bien esa curva. Um, voy a tratar, no ahorita, porque estoy tratando de cerrar esta carrera, pero vieron cómo brincó el coche ahí en esa bajadita? Se supone que si le das pausa justo en el momento de brincar o de estar en el aire, podrías tomar unas fotos de, de esa sección. Entonces, en alguna otra carrera. Si me da tiempo, les prometo que hago eso. Y vámonos por la tercera vuelta. Increíble cómo se ven los gráficos. Muy fluidos. Aunque ustedes no lo crean, esto se está grabando en la misma iPad con la que estoy jugando el juego. Y es sorprendente. No sé si sean, no creo que sean 60 cuadros por segundo. Van a ser 30 cuadros por segundo. Pero aún así, la, la imagen se ve muy fluida. Se ve muy bien. Para lo que es un una experiencia de juego y esta curva vamos a ver uy tuve que frenar un poco voy a intentar en algún otro momento tomar esa curva a toda velocidad y lo correcto sería inclinarme al lado contrario por ejemplo ahí del lado derecho para luego tomar el vértice hacia la izquierda y aquí igual del lado izquierdo tomar el vértice lo más posible ajá y con eso evitas salir eh, derrapado del, del lado opuesto de la curva vamos con la vuelta número 4 y voy a dejar un ratito el sonido del coche eso me pasa por no calcular bien la salida esa curva también está complicada, eh? parece que no pero si sí es un poco complicado entonces un poco el plan, vamos a pensar esto si logramos hacer esto bien Es si.. que ¿sí? todo pinta para que si sí logramos terminar en primer lugar eh, voy a intentar documentar las diferentes carreras o al menos las primeras carreras de esta serie. Y con un poco el fin de tener chance de jugar con este carrito en otras partes. La que más me interesa es la de 24 horas de Le Mans. Porque dicen que esa carrera es la que más te paga en el juego de Real Racing. Pero también dicen que es una de las carreras más difíciles que existen. Porque tienes que ser una carrera prácticamente perfecta. Ese tipo de errores, por ejemplo, no se tolerarían en una carrera que tiene que ser virtualmente perfecta para poder eh, superar todos los bots que están ahí. Entonces, pues bueno, vamos a continuar. Esto es de las primeras curvitas. Se ve muy fácil, pero también son varias horas de, de práctica. Y para que vean que el tío Tom también de repente juega videojuegos y no nada más son clases de Pro Tools y cosas muy de ese estilo entonces vamos a las últimas curvas, ahí sí me animé a frenar un poco, de hecho me salí no me funcionó muy bien a ver si en este caso logramos brincar ahí vieron que estuvo en el aire un momentito lo delicado de eso es que si quieres tomar la foto tienes que darle pausa en el momento exacto y eso te da acceso al menú de la camarita y entonces puedes girar y demás okay. pues bueno ya nos estamos aproximando aquí a la meta con prácticamente 400 metros de ventaja y pues esta fue la primera carrera primera misión cumplida y vamos a ver cuánto nos dio de fama 4200 no me, no me había fijado son 226 Uy casi casi llegamos a 227 nivel 227 tal vez en la siguiente carrera y pues me quedo con mis cuatro moneditas de oro cuatro moneditas bien ganadas eh, si vale la pena y bueno, aquí tengo algunas imágenes, sí, sí corrí la carrera otra vez y le di pausa exactamente en esa curva, fue un rollo. Pero ahí está la evidencia, ahí están algunas capturas de pantalla de justamente ese brinco. Tal vez pudo haber sido más alto, pero bueno, esto es y pues esto fue la carrera de McLaren MP4X de la serie exclusiva. Por aquí nos vemos muy pronto, que tengan un buen día.